Saludamos a todos los que nos acompañan desde esta transmisión en el Facebook Live del periódico El Tiempo, Facebook Live de la Federación Nacional de Departamentos y en el YouTube oficial de La Entidad. Hoy nos acompañan en este importante webinar acerca de impuestos y contrabando de cigarrillos, mitos y realidades, una serie de expertos y personalidades de diferentes sectores para que podamos real, realizar un diálogo que nos permita abordar este fenómeno del consumo de contrabando de cigarrillos ilegales, un posible incremento abrupto sobre el costo de estos productos y la realidad del sector en cuanto a lo, las finanzas territoriales, los aspectos sociales, la salud de los departamentos, la economía a nivel nacional. Vamos a emprender esta discusión. Eh. Abordando el fenómeno del consumo de cigarrillos desde una óptica realista, aterrizada al contexto colombiano y para ellos nos servirá como moderador nuestro aliado en esta importante transmisión, el periódico El Tiempo, y nos acompaña su editor general, Ernesto Cortés, como moderador de este espacio. Además tendremos entre los panelistas a un grupo de expertos multidisciplinarios de diferentes sectores con los cuales esperamos abordar esta conversación que nos permita guiar al país y guiar a este, este debate en el Congreso de la República sobre una senda en beneficio para las regiones y todos los colombianos. Nos acompañan entre los panelistas, Juan Gonzalo Zapata es investigador asociado de Fede Desarrollo, economista de la Universidad de Los Andes con maestría en Administración Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona y candidato a doctor, doctor ya... Felicitaciones doctor Juan Gonzalo. Cuenta además una amplia experiencia en temas de economía pública, finanzas públicas nacionales, finanzas territoriales, descentralización, política social y ha sido asesor de gobiernos territoriales y profesor universitario con énfasis en finanzas públicas, ordenamiento territorial e historia económica de Colombia. A su lado nos acompaña el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, de Tavera, quien es abogado con especialista en gestión de entidades territoriales y maestría en dirección y gestión en los sistemas de seguridad social de la Universidad de Alcalá de España. Tiene una amplia trayectoria en el sector público, desde secretarías de desarrollo, de gobierno, gobernación, se fue representante a la Cámara y actualmente es director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, entidad que integra, articula y representa a los 32 territorios del país. A su lado nos acompaña la psicóloga Catalina Botero Ruge. Catalina es la coordinadora de psicólogos del programa Porque Quiero Estar Bien de la Fundación Santo Domingo. Ella desde su formación profesional como magíster en psicología clínica y de la salud y coordinadora de este importante eh, programa comprometido con la salud mental de los colombianos a lo largo y ancho del país, se ha especializado en casos de atención relacionados con problemas del estado de ánimo, adicción y ansiedad en jóvenes y adultos. Cree firmemente en el, valor, en el valor del cuidado y la validación de las emociones y estamos seguros que su participación en este encuentro, en este diálogo, nos servirá para poder establecer una línea acerca del apoyo, la ayuda y cómo guiar estos temas de salud mental y de consumo. A su lado nos acompaña el doctor Jorge Tobar es profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Jorge es economista y magíster en Economía, además es PhD en Economía de la Universidad de California. Fue asistente para el director eh, profesional especializado de la División de Estudios Sectoriales, Unidad de Desarrollo Empresarial y asesor de la Unidad de Estudios Sectoriales, Unidad de Desarrollo Empresarial en el Departamento Nacional de Planeación. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y para finalizar, este grupo de importantes expertos nos acompaña Martín Orozco. Martín Orozco es el gerente general de la firma consultora Inbamer. Martín es economista especializado en finanzas de la Universidad de Eafit con, una, EAFIT, con un amplio conocimiento del mercado colombiano y gran experiencia en la dirección de equipos de trabajo en empresas de consumo vacío. Además se ha desempeñado como gerente de mercadeos y de mercadeo y ventas de Invamer y está de, al frente de la gerencia general de esta importante consultora desde hace más de seis años. Martín y la firma eh, Invamer desarrollan desde hace un par de años la encuesta que sigue el desarrollo y monitorea el consumo de cigarrillos ilegales en Colombia de la mano con el programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos, quien invita a este espacio para generar esta conversación en donde todos ustedes al otro lado de la pantalla pueden participar en los comentarios y, y que esta sea una conversación donde participemos todos los sectores, la comunidad, pero no siendo más, abramos el espacio a esta conversación convocada por el programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Ernesto. Gracias María Alejandra. Un... Un placer saludarlos a ustedes, un placer estar rodeado aquí de estos expertos para hablar de estos, de estos temas que tienen que ver con algo que ya es de público conocimiento y es el debate que se viene adelantando en el Congreso de la República en torno a la reforma tributaria y particularmente en un tema que es de los que más se está resaltando y es esto que se ha dado en llamar los impuestos saludables, a la comida saludable o al tema del cigarrillo, el tabaco y sus, y sus derivados. Ahí se está presentando una discusión que es lo que vamos a tratar aquí con nuestros expertos sobre esa disyuntiva que hay entre, entre algunos promotores de proteger la salud, que los recursos que se recaudan por estos vicios, llamémoslo así, van para la salud, pero también la necesidad de aumentar ese, ese recaudo. ¿Y cuál podría ser el impacto que tendrían esas reformas que se harían a estos sectores desde el Congreso de la República para las arcas de los departamentos. Eso es lo que vamos a hablar aquí con, con nuestros expertos. Pero además vamos a tener en cuenta otros temas que deben eh, confluir en este debate que se está llevando a cabo en el Congreso de la República. Por ejemplo, el tema del eh, contrabando, el tema de la vulnerabilidad de los departamentos frente a la disminución de, de sus recaudos el tema del consumo de cigarrillos y tabaco y los efectos en, en la salud de las personas, por eso tenemos aquí invitados de distintas disciplinas. ¿Cuál es la metodología? Es muy sencilla, yo le voy a pedir el favor a todos los panelistas que seamos muy concretos en el tiempo porque tenemos cuatro mitos, cuatro mitos y realidades, ustedes los van a ver allí eh, diferenciados en la pantalla y alrededor de esos mitos que vamos a plantear allí, pues vamos a hacer unas preguntas concretas para cada uno de los invitados esta mañana a este evento de la Federación de Departamentos. El, el, el, entonces, la, la recomendación principal es muy concretos eh, en sus respuestas. Ustedes tienen la posibilidad, doctor Didier y demás, de, de comentar algo de lo que hayan comentado sus, sus eh, compañeros de panel, siempre y cuando respetemos el tiempo para que, para que le saquemos provecho a esos cuatro mitos de los que vamos a hablar. Y vamos con ese, ese primer mito. El aumento de los impuestos es, es una medida efectiva para desestimular el consumo total de cigarrillos. Aumentar impuestos equivale a disminuir el consumo de cigarrillos. Ese es el primer mito que queremos discutir aquí con nuestros panelistas. Le quiero preguntar al doctor Tobar, eh, una persona que entre más costoso sea, que, que, que uno pensaría que, una, que entre más costoso sea un producto, se va a desincentivar el consumo. Eh, y la compra, ¿eso pasa con los cigarrillos, doctor Tobar? Eh, buenos días, gracias por la invitación. Sí, to, todo producto, desde que no sea una cosa que el economista llamaba bien Giffen, aumenta el precio, eh, baja la cantidad demandada. Eh, pero voy a lanzarlo con su primera pregunta, es decir, primero, eh, en, en los impuestos eh, y su efecto sobre el consumo, la literatura ha tendido a encontrar que en realidad lo que ha pegado duro para que baje el consumo de cigarrillos, que ha caído en, la, en, en los últimos años en todo el mundo, son dos cosas que no tienen que ver con los impuestos primordialmente. Uno, eh, las restricciones al lugar donde se puede fumar. Entonces, el no poder fumar en un restaurante, en una discoteca, eso ha tenido grandes efectos sobre, sobre el consumo de cigarrillos. Y lo otro, esa campaña de sensibilización hacia los efectos de la... Que, que, que el cigarrillo pueda tener sobre la salud eso también ha estimulado mucho el consumo no tanto los impuestos eh, en, lo, en, lo, en, en la pregunta que me hace, sí efectivamente eh, si, si, si sube el precio de cualquier producto, pues que no sea un producto raro, digamos un producto Giffen cae su demanda, pero lo que yo he encontrado en algunos estudios que, que he trabajado es que eh, en Colombia y ya para el caso colombiano el problema es que eh, a diferencia de otros países, aquí hay una alternativa y la alternativa es precisamente el contrabando. Entonces, eh, el incremento de impuestos no, digamos, si tuviéramos una frontera blindada, eh, pues sería mucho más fuerte eh, sobre el consumo. En Colombia es más, más permeable y entonces, eh, digamos, para no hablar mucho ahorita y para empezar la discusión, efectivamente sí hay un efecto, digamos, de los impuestos sobre eh, la disminución del consumo legal eh, pero también sobre el consumo del contrabando, es decir, aumenta los impuestos y uno encuentra un efecto positivo sobre la demanda de cigarrillos ilegales. Cosas que usted menciona, aumentar impuestos o las restricciones en, en, en, en los lugares de consumo o las campañas, eh, ¿cuál de esos tres es más efectivo para usted? Para Colombia. Que yo conozca solo se ha estudiado el tema de los efectos de impuestos, pero la literatura internacional es muy amplia en ese tema. Eh, y efectivamente hay evidencia que muestra que lo que realmente ha funcionado son los dos factores adicionales, es decir, todo menos los impuestos. Bueno, Investigador de Desarrollo, ¿qué tan efectivo puede ser aumentar la presión tributaria a los productos derivados del, del tabaco? Bueno, si por, si por efectividad entendemos aumento en el recaudo, eh, la realidad fue que la, la, la legislación de la ley 18-19 que salió en el 2016, sí generó un aumento efectivo en el recaudo para los departamentos si usted mira las cifras, pasaron de de, punto, de estamos en 1.4, 1.5 millones de pesos al año, cuando antes estábamos en 700 mil, si no, si no estoy mal entonces sí en realidad hubo un aumento hubo una caída esperada por la pandemia porque la gente se quedó en la casa, entonces fumó menos por así decirlo de alguna manera, entonces sí hay posibilidades para que, para que se aumente. ¿Qué pasó en Colombia? Fue muy sencillo, nosotros cobrábamos 700 pesos por cajetilla, lo subimos a 2.100, que es el triple. Se dobló el recaudo. Este año vamos bien, por cierto. Entonces, lo que hay que esperar es que se puede o no aumentar el recaudo, es una cosa que hay que debatirlo, y no solamente técnica, sino política. Eh, Colombia hace parte de la, de, del convenio internacional de la OMS sobre cigarrillos. Ahí siempre recomienden el aumento en los tributos. Cuando usted miraba esa tabla hace 5, 6, 7 años, Colombia estaba muy por debajo del promedio internacional. Estamos ya muy cerca del promedio internacional, podría haber un espacio para eso, pero no eso que están hablando ahorita de multiplicarlo por 3, por 4, por 5, por por lo, lo que tenemos actualmente, yo creo que no es necesario. ¿Por qué multiplicarlo por 3 no es efectivo? No resultaría multi... efectivo. Porque, porque, puede, porque puede generar una distorsión muy grande en el mercado. Okay. La presión tributaria es mucho más alta para los cigarrillos baratos que para los cigarrillos costosos, porque así está diseñado el impuesto en este momento. Okay. Y por lo que mencionaba el doctor Tobar, en, en un trabajo que nosotros hicimos en desarrollo que si sí hay una relación directa entre tributación y contrabando, y en Colombia pues tenemos un crimen organizado muy fuerte, ustedes lo conocen en el tiempo sí. y lo entienden, entonces eso, eso, eso puede alimentar. Entonces, es una relación compleja como nosotros lo mencionamos nuestro que hay que mirarla como con mucho cuidado hay espacio pero creo que Doctora Catalina Botero, ella es coordinadora del programa Porque Quiero Estar Bien de la Fundación Santo Domingo. Catalina en el contexto nuestro en el contexto colombiano ¿qué tan probable es que un fumador abandone el consumo eh, de cigarrillos por un incremento en los impuestos? O sea, yo dejaría de fumar porque me suban el, el precio del cigarrillo Pues en realidad lo que la evidencia nos ha mostrado es que como ya lo mencionó el doctor, es importante tener diferentes acciones en conjunto. Entonces, por una parte, la OMS, en efecto, incentiva el aumento de los impuestos con el propósito de hacer el bien menos fácil de adquirir, pero además es necesario acompañar esas estrategias. Y no es una o la otra, no es seleccionar cuál es tal vez la más efectiva, es que lo que se ha demostrado es que el conjunto de estrategias, tanto desde comunicación pública efectiva, que muestre los daños del cigarrillo como un aumento en las tasas de impuestos, ¿cuánto? Pues eso es tarea de los economistas que deben definir cuánto sería, más un tema de educación entre pares, más un tema de realmente empezar a generar más programas que permitan la cesación tabáquica efectiva. Todo eso ayuda a que una persona efectivamente no solo tome la decisión, sino que se mantengan el tiempo en esta decisión, que es tal vez lo más complicado. Muchas personas al año deciden dejar de fumar. ¿Cuántas lo logran efectivamente? Pues digamos que ahí es donde está el vacío y eso es lo que tenemos que apuntarle. Así que, insisto, no es una sola estrategia. Sí es importante hacer un tema tributario alrededor de esto. Sí es importante que haya una alineación entre las sociedades científicas, entre el Ministerio de Hacienda y demás instituciones pero eso tiene que ir acompañado de un trabajo fuertísimo en otras áreas también para lograr un, un cese efectivo y una disminución efectiva en, en el hábito de fumar. Gracias, Catarina. Doctor Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Eh, ¿Por qué no disminuye el consumo de cigarrillos a pesar de, de los altos costos para el consumidor? Bueno, Ernesto, buenos días, muchas gracias, un saludo a todos. Qué importante escuchar aquí las posiciones, desde el profesor Jorge, con ese análisis, Catalina, con su amplia experiencia y obviamente del de, de, doctor Juan Gonzalo, uh, con quien hemos compartido los estudios de, de desarrollo. Digamos que vamos a. El doctor Juan Gonzalo dijo: si aumentamos los, los impuestos, se si aumenta el recaudo. Claro, pero también hay que decir que del 2016 al 2021 pasamos de cerca de 390 millones de cajetillas a más de 500 mil. Más de 500 millones. Entonces, también aumentó el recaudo porque antes aumentaron los consumidores de cigarrillo. En el 2016 que se da el aumento de los impuestos, hoy en la carga impositiva supera los 4 mil pesos. Entonces, usted revisa cuánto cuesta una cajetilla de contrabando y una cajetilla de contrabando oscila entre los 3 mil a los 4 mil 200 pesos. Y una cajetilla de cigarrillo legal que paga sus impuestos cuesta 7 mil 500 pesos. Entonces, miren dónde está la carga en lo que se tiene en este proceso, pero también hay que ver cómo aplicamos la cultura, cómo aplicamos y con algo más grave. Aquí, aquí lo que no hemos mencionado aún es que todos queremos es proteger la vida, todos queremos trabajar por la salud. Y hay una dicotomía frente a los mandatarios locales que dicen es, en la mañana, por favor, no fumen, eh, hagan deporte, eviten la vida sedentaria, no consuman bebidas azucaradas, ultraprocesadas. Y en la tarde está con su secretario de Hacienda, ¿Cómo atiendo el presupuesto para la el tema. ¿Cómo atiende el presupuesto para la educación, para el deporte? Pero a la vez consuman. Cuando más del 50% de los departamentos, sus ingresos dependen del impuesto al consumo, que efectivamente supera más de un billón de pesos para la vigencia del 2021. Hoy hay una población, de acuerdo a la encuesta del DANE, que hay una población en Colombia que fuma cerca del 6%. Pero aquí hay otra condición que tenemos que ver, y es cuál es el estrato que sigue fumando cigarrillos. Y entonces aquí encontramos que el estrato los estratos bajos 0, 1 y 2 son los que más eh, consumen eh, cigarrillo tradicional, la población de mayor edad, la población que está por encima de los 50 años, y por eso decíamos, usted le aumenta los cigarrillos, el valor del cigarrillo, esa persona de 50 eh, años o más ya no va a dejar ese hábito con un problema más grave, y es que hoy todo el contrabando que tiene el país, pues no cumple con las medidas fitosanitarias, los pictogramas, donde estamos haciendo unas campañas que son nocivas para la salud, que tienen todos los problemas, que el tabaquismo y lo demás, y entonces usted consigue la otra cajetilla que no le dice nada de esto y también hay una falsa creencia que hasta ese mismo cigarrillo puede ser bueno porque no tiene el pictograma del que sí lo tiene, que es el legal. Entonces mire toda la, la disyuntiva que tenemos aquí, eh, sí creemos que debe seguirse dando un aumento, pero ya está en la ley. Hay un IPC anual que se aumenta. O sea, los cigarrillos efectivamente luego hubo un salto, pero también le quiero decir algo frente a ese aumento. Ernesto, y es que pasamos en el año 2016 de un contrabando del 6% mm. al año 2020, llegando al 20%. Y lo peor es que en la pandemia el contrabando se disparó. Al año 2021 eh, teníamos ya un contrabando del 34%. Logramos decrecer esa, esa, esa curva, que esto en, en, en presupuesto supera en los últimos cuatro años más de 2 billones de pesos que se dejaron de percibir en los territorios. Por contrabando. Por contrabando. Entonces, revisemos cada una de todas estas cifras en lo que estamos hoy, okay. por eso yo celebro esta discusión en sí, la que tenemos sí, sí. para plantear el escenario como tiene que ser. Me pasar. parece muy bien. Y usted, usted acaba de mencionar el, te, el, el tema de, de los consumidores, y a mí me sorprende eso que me dice que los consumidores de estratos más bajos, digamos, los, son los mayores consumidores y por tanto seguramente víctimas de contrabando los que más cigarrillos contratando consumen, me imagino yo. Triplicar unos impuestos de pronto impactaría más claro. ese segmento, pero eso lo vamos a discutir porque me quedó una duda y ahorita le pregunto. Eh, Martín, eh, ya que planteamos aquí el tipo de consumidor de cigarrillos que tiene el país, ¿qué dicen sus, sus estudios? ¿Qué dice Inbamer? Nosotros realizamos un estudio desde el año 2011. Desde esa época tenemos tendencia y efectivamente el estudio que rápidamente explico a, a 4.000 personas en el territorio nacional, en todos los departamentos del país, en zonas urbanas y rurales, es decir, es una representación exacta del consumidor de cigarrillo en Colombia yendo directamente a la fuente del consumo que es el hogar, personalmente con el encuestado y al final de un estudio o de unas preguntas de hábitos, compramos las cajetillas que el fumador tiene. Esas cajetillas sí analizan y se determina cuáles son y cuáles no son de contrabando. Uh -huh. Dicho eso... En el año 2016, antes del aumento de impuestos, el porcentaje de cigarrillos de contrabando en Colombia era el 13%, hoy es el 33%, ¿cierto? Quiere decir eso, que a pesar de que se haya duplicado el recaudo, hay una tercera parte del mercado que no está ayudando al recaudo. Entonces, ahí es donde hay que mirar y me uno pues, a una de las explicaciones eh, iniciales y es, desde que exista el mercado ilegal, el aumento eh, al impuesto no va a generar una disminución del consumo, porque de hecho, entre el año 2016 y el año pasado, el promedio de cigarrillos que consumía un fumador pasó de 46 a 54 cigarrillos por semana. ¿En qué lapso, perdón? Entre el 2016, que fue antes del aumento de impuestos, y el año pasado, que fue la última medición que tenemos. Es decir, el efecto no ha sido... Eh, bueno, y no, y no ha sido bueno ni para los que consumen legal ni para los que consumen ilegal, porque los que consumen legal pasaron de fumar 50 cigarrillos a la semana a 59, en ese lapso de tiempo. Y los que consumen ilegal pasaron de fumar 69 cigarrillos a la semana a 73 cigarrillos a la semana. Entonces, eh, no hablando de hipótesis, sino de datos y hechos, efectivamente, el aumento que se hizo en 2016... No disminuyó el consumo y sí casi que triplicó el contrabando. No sé Martín si usted o alguno de ustedes tenga conocimiento de una información que yo conocí y es que en la reforma tributaria del 2016 cuando se subió el impuesto al cigarrillo cayó el consumo como en 5 o 6% si no estoy mal. ¿Eso puede ser? Pudo haber caído eh, un poco en el primer año, pero no en el tiempo. Es decir, cuando uno mira entre el 2016... Y el 2017, en consumo promedio por semana por fumador, pasó de 46 cigarrillos a la semana. En 2016 a 45.3. Es decir, hubo una leve disminución, pero estadísticamente ni siquiera es eh, importante. Pero cuando uno mira ya el lapso de tiempo concreto, que es entre el 2016 y hoy, el contrabando se ha triplicado casi y el consumo también viene aumentando. ¿Por qué? Y, y si me permite se lo digo, porque hay disponibilidad de cigarrillos de contrabando. Las encuestas que nosotros hacemos están georreferenciadas, es decir, tenemos la manzana y vereda exacta donde contestó el encuestado a quien le compramos la cadetilla y cuando uno mira la dispersión de los puntos en donde hay es cigarrillos ilegales es totalmente en todo el mapa nacional, obviamente hay más en la costa y ahorita tal vez hablamos de eso pero hay disponibilidad en muchísimas tiendas entonces desde que no haya forma de a través de eh, los operativos controlar ese flagelo y siga ingresando cigarrillo de contrabando como dijo el director, a mitad precio que el cigarrillo legal pues simplemente se dan las condiciones para que me vale la mitad es un cigarrillo que considero bueno, porque no es un cigarrillo, eh, digamos, eh, sí, y, y, y, o sea, vale la mitad, lo encuentro disponible en la tienda y, y no tengo que duplicar el precio y mm. simplemente el consumidor sigue consumiendo lo que quiera. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a otro, a un segundo mito, a un segundo... A un segundo a tres impuestos incrementan el mercado ilegal de cigarrillos. Les recuerdo... Este foro que organiza la Federación de Departamento y que acompañamos desde los invitados especiales tiene lugar a propósito de las discusiones que se vienen adelantando de la reforma tributaria en el Congreso, donde se está hablando de un incremento de los impuestos a, las, a los alimentos ultraprocesados, a las bebidas azucaradas y, por supuesto, al cigarrillo y sus derivados del tabaco. Eh, quería preguntarle sobre este mito. ¿Mayores impuestos incrementan el mercado ilegal de cigarrillos? Quería preguntarle a, a, al doctor Tavera, ¿ha aumentado o no el contrabando en, el, eh, en los últimos años? Usted no acaba de hablar que sí, 20%. Eh, ¿Eso qué significa para, para sus asociados, para las regiones? Es tan evidente el, el problema que tenemos, que de no haber activado todos los grupos operativos, y aquí hay que reconocerle a la Armada, a la Policía Fiscal y Aduanera, a la Fiscalía, a, a la DIAN, al Ejército y es que el, el tamaño del contrabando era tal que son embarcaciones completas, embarcaciones enteras, como el que se eh, decomisó comisó incautó en moñitos, eh, este proceso de, de incautación, y hoy, como lo decía Martín, esta es, una, esta es una estadística y una tendencia de hace una década, aquí estas cifras no son si se dan o no, y efectivamente hoy el contrabando está, llegó a estar en un 34%, en ese 33%, eh, y con una problemática mayor, y es que encontramos adicional que ese aumento de, de precios, como decía Martín, que tiene que ser en la línea del tiempo, porque bien lo dice usted, el 2016 al 2017 estaba revisando las, las cifras y claro, pasó de 378 mil a 316 mil. Tiene esa, esa disminución, pero luego empieza a tener ese, ese aumento, y hay, y hay derecho internacional comparado y economía tributaria comparada, Brasil y Ecuador. Ecuador que eh, aumentó significativamente sus impuestos hoy en Ecuador el consumo ilegal de cigarrillos supera el 80% Ecuador. en el Ecuador y, y, y subieron ¿y al, al 90 entonces el, tenemos unos espejos al frente y nosotros tenemos somos zona de paso hemos hablado porque y además con un problema más grave Ernesto, que hemos evidenciado todas las marcas tienen que hacer publicidad Martín lo podrá corroborar porque lo hemos hecho nosotros donde bajamos al territorio. Usted no necesita hacer publicidad para que la gente le diga me da un Carnival, me da un Rumba, me da un Marshall y le entregan su cigarrillo. Y ellos no tienen que utilizar ningún tipo de publicidad y la gente lo adquiere, sabe. por eso hemos hecho pedagogía, hemos trabajado con Fenalco, hemos trabajado con los, con los tenderos, eh, primero hacemos unas campañas de promoción, de sensibilización, realmente hay que trabajar, pero si a nosotros ahora abruptamente le hacemos un aumento de cigarrillo, si usted me lo pregunta, si nosotros fuéramos eh, cortoplacistas, yo le diría, no, pues bienvenido el aumento del recaudo para el año entrante. Pero vamos a tener un problema no solamente de pérdida de impuestos, de tributos, sino un problema de salud, porque no vamos a tener con qué contrarrestar ese, ese aumento y ese consumo de cigarrillo, como ya lo evidenciamos que pasó de 390 millones de cajetillas a 500 millones. Y adicional a ello, pues es que es un tema de seguridad, porque encontramos en esas incautaciones que las mismas marcas de las incautaciones de clorhidrato de cocaína, que se habían hecho tenían las mismas marcas de las incautaciones de las cajetillas de cigarrillo que se hicieron en Colombia es una forma también de lavar dinero es sí, un claro. nuevo negocio imagínese solo esta cifra Ernesto usted le aumenta hoy le triplica como hay alguna propuesta de triplicar el, el, el impuesto al cigarrillo pues usted hoy tiene se da el lujo de que si ingresa a dos cargamentos y si se le pierde uno todavía le sigue siendo negocio imagínese si lo aumenta tres veces pues se da el lujo de que le incauten tres, que con uno solo que le ingrese al país, con eso ya recupera el presupuesto de todo. Uh -huh. Esa es la dificultad y por eso estamos hablando aquí con los economistas de... y los expertos de la problemática que tenemos. Porque incluso complementando lo que dice el director, los cigarrillos ilegales se han pegado al alza de los cigarrillos legales. Como igual valen la mitad, digamos en el 2011 una cajetilla de ilegal valía 1.300 y una de legal 2.700. Y en el 2021... El ilegal valía 3.700 y el legal entre 7.500 y 8.000. Es decir, que apoyando pues, el comentario del director, simplemente el, el mercado ilegal se sí ha subido al alza y el aumento de impuestos beneficia a la ilegalidad porque ganan más dinero o tienen la posibilidad de que se caigan cargamentos para que ingresen sí. algunos porque tienen un gap demasiado altos de ganancia. ¿Cuál es la metodología que ustedes utilizan en Invamer Martín para, para detectar eso del de fenómeno del contrabando y la incidencia en el consumo de cigarrillos ilegales en Nosotros la Nosotros hacemos encuestas personales en el hogar del encuestado, 3.908 encuestas en el 2021, con datos para cada departamento del país, de manera que la federación y los gobernadores pueden tomar acciones en los departamentos donde hay una problemática mayor. Sí. Y eh, encuestamos a la persona que es fumadora, le preguntamos sobre algunos hábitos de consumo, cada cuánto fuma, cuántos cigarrillos fumas, cuál es su marca frecuente, etcétera, Una serie de preguntas importantes en, en términos de investigación y al final le pedimos que nos venda la caetilla del cigarrillo que él consume, la que tiene ahí. Él no la vende, vienen unos expertos, analizan las caetillas que claramente pues ya son muy fáciles de identificar cuáles son de contrabando y cuáles no, y se procesa la información para sacar Muy el bien. resultado. Profesor Tobar, eh, ¿cómo entendemos la relación entre el aumento indiscriminado a, a los impuestos al, al cigarrillo y el fenómeno del contrabando? A ¿Existe? Ver, ¿existe a, sí, relación? sí existe un efecto. Y digamos, Hay dos cosas que quiero también, digamos, comentar sobre lo que se ha mencionado. Sí. Eh, digamos, lo, lo, el consumo de cigarrillos legales cayó después de, de la reforma del 2016. Eh, es decir, lo que pasa es que eso se compensa con el incremento de consumo de cigarrillos ilícitos. ¿Y eso de dónde? Eh, ¿Qué hay detrás de eso? Entonces, lo, eh, digamos, un estudio que hice, una, una serie de, de ejercicios estadísticos, econométricos, eh, uno encuentra o encontramos que un incremento del 10% del impuesto implica un, un aumento del 7% de la venta de cigarrillos ilícitos. Mientras que simultáneamente ese incremento de impuestos, ese mismo incremento del 10%, va a disminuir las ventas legales en 11%. Pero eso pega más en los cigarrillos de segmentos medios y bajos. Es decir, ese incremento del 10% va a reducir la venta de cigarrillos legales de segmentos medios y bajos en un 16.5%, wow. que es casi un 40% más digamos, que, que, que en el agregado. ¿Y, y, y por qué es eso? Pues porque eh, el, el, el cigarrillo premium, ¿no? que consume la gente de mayores ingresos, pues es un cigarrillo con una alta inelasticidad. Es decir, hay muy, muy poco efecto en el, en el, en el, en el consumo, eh, que, es, que es originalmente una de las razones o sea, por la que. La gente que se está cree, dispuesta a seguir pagando. La gente lo sí, que le pues, por su cigarrillo premium, que, que es legal, pues, digamos, pero el, el, digamos, el movimiento, la acción está en los cigarrillos de segmento medio bajo que obviamente son cigarrillos que consume gente de ingresos medios y bajos. Ahí es el efecto. Entonces, si hay un, si hay un impacto, digamos, y yo, digamos, eh, mencionaban antes sobre el espacio para un incremento eh, de impuestos, digamos, yo no he calculado lo que se llamaría una curva de Laffer, que es hasta dónde realmente, digamos, el, el, el, el impuesto óptimo, pero de los cálculos que yo tengo hecho digamos, si hay espacio es muy chiquitico, realmente, porque ya le está pegando a... ...un incremento del contrabando. ¿Ese espacio chiquitico es de cuánto? No he calculado la curva del afer. <risa> Más o menos. La curva del afer es básicamente el punto de impuesto óptimo... ...a partir del cual el recaudo de pieza cae. Entonces, ese calculito pues habría que hacerlo. Pero cuando uno encuentra ya que el impuesto... ...le está pegando positivo al contrabando... ...que uno sabe, por ejemplo, lo que pasó en Ecuador... Que uno sabe que incluso aquí Philip Morris, aunque es una decisión más de, de multi, multinacional, pero, digamos, que, que, que, que salió, ya no está cultivando, ya no está, sí. eh, digamos, hay un efecto social sobre los cultivadores de, del, del, del tabaco por el tema del contrabando. Yo, esa es frase mía, ¿no? Sí. Eh, yo no veo realmente mucho espacio, digamos, para, para aumentar más. Doctor Juan, ¿usted ¿no quiere agregar algo sobre este tema en particular? Eh, no, tal vez que... que... Que hay que tener mucho cuidado con algunas cosas y es que el peso de los impuestos a los cigarrillos es muy diferente por regiones y por departamentos. Usted le puede pegar muy pasito, digamos a Bogotá, pero le puede pegar muy duro a departamentos fumadores como son Caldas o el Chocó, por ejemplo, donde la dependencia es mucho más alta del impuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo, con lo, con, con lo que se decía porque a nivel nacional puede tener un efecto, pero aquí el, el director de la federación sabe que a algún gobernador se le va a quejar y otro no, porque digamos que, hay, hay, que es un tema bastante complejo. Mm. Y además que no estamos en el mejor momento para tomar estas decisiones. Yo sé que infortunadamente se necesita plata en el gobierno, pero, pero estamos en una coyuntura de, de, de alto desempleo y aumento de la pobreza ¿En las, de, en las regiones. Entonces yo creo que aumentar el impuesto, digamos, podría tener esos efectos colaterales no esperados que, que, que, que, que, que no son deseables. Muy bien. Mm, vamos al tercer... Eh. Mito al tercer tema de discusión en este panel que tenemos aquí con la Federación Nacional de Departamentos. El contrabando de cigarrillos es una problemática menor, se suele decir, es una problemática menor. Y por eso no hay que, no hay que tocarlo. Martín, ¿cuál es el panorama del contrabando de cigarrillos en Colombia? Sí, como ya lo hemos mencionado, el 33% del mercado es ilegal, es decir, sobre esa parte del mercado no se recibe recaudo. Y cuando uno mira eso... Que son los 2 billones de pesos que hablaba el... En los últimos 4 años, pero en el último año, porque como ya es el 34, son cerca de 750 mil millones, algo así. ¿Cuál es el tema? Y, y, y me uno pues a lo que mencionaban y es que hay departamentos como por ejemplo La Guajira, donde más del 90% del mercado es ilegal. Entonces hoy en La Guajira el recaudo por tema de cigarrillo es prácticamente nulo. Y hay regiones como Antioquia, donde es el 34% el ilegal, pero llegó a ser el 11%, pero resulta que Antioquia es de los departamentos que más peso tiene dentro de la industria de consumo de cigarrillos. Entonces ese 34% de Antioquia es más grande que el 90% de La Guajira, pero en La Guajira no están recibiendo nada, en Antioquia por lo menos Reciben algo ahí. se recauda. cierto Y volviendo a lo de los estratos bajos, es importante decir que aunque el total nacional es 33%, en el estrato 1 y 2 es del 39, ¿cierto? 39% del mercado ilegal, que es donde hay más número de personas pensando en los temas de salud, ¿cierto? Uh -huh. Porque si esas personas no están dejando de fumar y están fumando más ilegal porque vale la mitad, pues igual se viene el tema de salud de la misma forma que antes, pero con menos recaudo para atendernos. Catalina, usted ha estado escuchando aquí Números, y el impacto en las finanzas de, de las regiones, pero yo quiero detenerme en el tema de salud, porque, y es una pregunta que también le quisiera hacer al, al, al director de la federación, porque, claro, eh, lo planteó muy bien Didier, aquí tenemos la disyuntiva entre, entre que tenemos que combatir el contrabando, pero no necesariamente con unos impuestos muy altos. Mi pregunta concreta es, en términos de salud, en de salud, ¿No es, más, ¿no es mayor el costo de, de, de seguir pretendiendo mantener estos impuestos a los llamados vicios? ¿De alguna manera no sale más costoso para las regiones atender los temas de salud derivados del consumo de cigarrillo? Pues precisamente el consumo de cigarrillo es una de las causas que agrega más carga de enfermedad al sistema de salud, partamos de ahí. Y eso se podría prevenir. ¿Cómo? Volvemos al tema, desincentivando el consumo necesariamente fumar, tiene efectos directos sobre la salud cardiovascular, sobre la salud pulmonar y todo el sistema respiratorio. Entonces, lo que se hace a través del consumo es disparar el, el costo que tiene que asumir el sistema de salud, no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo, porque estas son enfermedades crónicas. Quien me fuma no se va a morir en dos meses. Va a durar muchos años siendo que, teniendo que ser atendido por el sistema de salud en eh, intervenciones que resultan muy costosas. Así que por eso vuelvo a mi punto inicial. Sí debemos buscar la desincentivación del consumo de cigarrillo. sí si es un problema grave el contrabando, estoy totalmente de acuerdo. Pero por eso, de la mano con los impuestos, también tenemos que ir a trabajar con esas comunidades que están fumando más de manera que entiendan que a pesar de que hoy, en este momento, fumarme un cigarrillo es una delicia, porque así lo entendemos de manera cortoplacista justamente, en el largo plazo no solo me va a afectar a mí, sino que termina afectándonos a todos, porque eso sí termina siendo pagado por los impuestos de todos los colombianos. Sí. Quería preguntarle eso, doctor Didier, usted cuando habla con sus eh, agremiados, eh, eh, ¿No le resulta más costoso después atender a los enfermos por cigarrillo? Eh, yo sé que eso es un puesto, no se lo inventó usted, así ha funcionado toda la vida aquí, aquí en nuestro país, pero ¿tendría ese efecto o, o no es tan así? No, es que efectivamente hay, hay una discusión que tiene que darse no solamente de manera regional, sino nacional, y es todo lo que tiene que ver con la carga impositiva nacional. Mm. Hoy usted revisa y del 100% que recaudan en impuestos, 80% es para la nación, 14% a los municipios y 6% a los departamentos. Entonces pues aquí hay, hay que hacer toda una redistribución y una nueva carga y una nueva arquitectura empresarial administrativa del Estado. Y esto obviamente riñe con que los impuestos de lo que viven hoy los departamentos pues son impuestos ya vetustos, obsoletos. No podemos seguir cobrando impuestos al, al consumo de bebidas alcohólicas, que además este impoconsumo supera los 5 billones de pesos eh, al año, cerveza, vinos, aperitivos, licores y demás, y efectivamente todo recae frente a un tema eh, de salud. Voy a contarles algo frente al tema del precio, para responderle que sí, efectivamente, todo lo que perjudique la salud, siempre será más costoso atenderla, así usted tenga la fuente para administrarla, y lo decía muy bien sí. Catalina que eso es a largo plazo, enfermedades terminales, enfermedades crónicas, y además no solamente es el tema del paciente, sino de su núcleo entorno, familiar, de todo el entorno que tiene su entorno eh, social, porque además lo decíamos. Luego tenemos que pasar a un tema de regulación, que efectivamente bajó el consumo, que ese es otro escenario en el que tenemos que trabajar ahora para hablar de los nuevos modelos, que son los vapeadores y calentadores, que sí los que queremos nosotros ver cómo los grabamos. En este, en este ejercicio, pues claro, nosotros es más costoso atenderlos, es, eh, el, no puede darse eh, este presupuesto, pues tanto es que la salud ya está desfinanciada, no, no han podido conciliar cuánto se le debe a la República Hospitalaria, hablan de cifras de 7 billones, de 8, de 2 billones, nosotros por eso cuando dijimos que el impuesto a las bebidas azucaradas podría aportarle más de 1.5 billones al sistema de salud y acabar con esa carga que hoy se tiene, que se habla de un déficit presupuestal que supera los 8 billones de pesos frente a la República Hospitalaria. O sea, la respuesta sí es más costoso atender, así a usted le estén dando uh -huh. el, el recurso. Y en este caso más grave, porque usted tiene que atender a los ilegales también, pues a los que consumen el cigarrillo ilegal que no le están dando fuente. Usted o la está desangrando, uh -huh. porque usted tiene un costo de atención, pero tiene unos ingresos de eh, atención reducidos, en este caso en el 66%. O sea, de plano ya el sistema está desfinanciado 34%, pero esto nunca podrá atender lo que significa pues cuánto cuesta un tratamiento cardiovascular. O sea en términos relativos estaría más desfinanciado que el 33%, que Total. es el contrabando, porque la gente que consume ilegal consume muchos Mucho más, más cigarrillos ilegal. a la semana que el que consume legal Y uno, un incremento en impuestos afectaría más a ese, a ese sector. Digamos, no, porque, o sea, ¿son los que más consumen? Si la no volvieran a conseguir la salud el ilegal, sí. La salud, pero sí. si siguen consiguiendo el cigarrillo ilegal, no lo afecta. A ver, Jorge, mí. y después, Juan. <ríe> es, es, que, es que la pregunta grande es si el impuesto, eh, teniendo en cuenta los problemas de salud, es el impuesto realmente va a ser una medida para mejorar la salud de nosotros. ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo se mejora la salud? No, Nadie consume cigarrillo. Pero la realidad es que tenemos una frontera porosa, muy porosa. Entonces, nosotros podemos poner un impuesto del 500%, reducimos a cero el consumo legal, pero si no frenamos el contrabando, no hay nada que hacer. Entonces, la pregunta es, por el lado de la salud, ¿cómo reducimos eso? Y creo que hay unos mecanismos que fue lo que dije al principio, que han funcionado y, sí. y es otra historia. ¿Cómo vamos a reducir de lo que se viene, ¿no? los electrónicos, toda esa cosa? Con impuestos, sí, seguramente necesitamos impuestos. Claro que hay que poner impuestos, pero ese no, ese no puede ser el argumento para... La salud, digamos, el tema de salud va por otro lado, ¿sí? Concientización, trabajo, no puede fumar en el estadio, en el, el bar, en no sé qué, ¿no? Eh, eso la va por ahí. Lo, lo otro, creer que a punta de impuestos vamos a mejorar la salud de los colombianos, okay. no es por ahí. Muy bien, Juan. Eh, se me fue la paloma. <risa> Estamos <risa> hablando sobre los efectos de... Eh, si sí, sí, sí, sí, el tema de, de, de, de que las regiones vivan de un impuesto al vicio. si ¿Eso qué tanto impacta realmente la atención en salud? ¿O si es más costoso atender los efectos del consumo de cigarrillo? Eh, los, el, el placer de corto plazo se vuelve una maldición en el largo plazo. Entonces, una persona puede tomar dos o tres tragos de, de whisky, no hay ningún problema. Se puede tomar cuatro o cinco, no hay ningún problema. Pues, pero si ya toma todos los días, si toma mucho, pues se, se, se vuelve un, un, un gran problema. Tema reciente, por ejemplo, en Colombia hay adulteración de licores, en particular de aguardiente y en las épocas de fiestas, y en las épocas de, de, de navidades, etc. Hemos encontrado que recientemente ha aumentado la adulteración de licores eh, eh, importados. Entonces, ya estamos a, a adulterando masivamente whisky, lo, lo, lo que antes se presentaba episódicamente Entonces, parece que tiene que, que, tiene que ver también con esa relación de que si se aumentan mucho los impuestos, empiezan a aparecer, digamos, como tenemos un crimen organizado muy fuerte. Y eso, y eso tenemos que, que tenerlo en cuenta cuando uno mira la ecuación de impuestos, responsabilidades en salud, que la gente no fume o sin fume, fume. etc. Me, de... Me da un poquito de vergüenza hacer esta pregunta entre economistas muy afamados aquí, pero voy a tener que hacerla porque yo soy un ciudadano común y corriente. Pero, ¿a mayor impuesto, mayor contrabando? Eso depende de la elasticidad. El doctor, el doctor Jorge ha hecho sí, unas sí. estimaciones de eso. Lo que le dijo el doctor hace un rato es, los cigarrillos caros que consume cierto grupo de, de la población colombiana, esa población es inelástica al aumento no afecta en el nada. precio. Sí la afecta, pero no tanto. Pero a las personas de, de, de, de bajo nivel sí el impuesto es mayor. y Entre otras cosas, la carga, lo que le dije al comienzo, es mayor para los, los cigarrillos yo, baratos. y es que el crimen organizado siempre migra y el consumo también vamos a ver un tema lo que más lo que, menos, lo que menos lo que más decreció en la pandemia fue el consumo de cerveza por cómo la transportaban por la cantidad y lo que más aumentó fueron los licores importados y los licores costosos versus porque lo que usted tenía que pagar en un sitio público en un establecimiento le daba para pagar un licor de mayor calidad o mayor precio importado y se lo llevaban pero ahí lo que encontramos, Ernesto, y es que aparecieron una cantidad de plataformas digitales que no voy a mencionar aquí los nombres, por sí, más, sí. pero a usted le traen de todo. Sí, lo que usted necesite a su casa se lo traía en un proceso. Entonces, el problema del contrabando no es un problema menor en ese proceso, sino es un problema mayor por un tema también de seguridad, porque son las fronteras invisibles, de quién la distribuye, de quién la comercializa, del grupo que hace los cobros, de quién la distribuye. Entonces, tiene toda una cadena eh, que como ustedes la ven, hoy es lo que ocurre en las fronteras, en los barrios y demás. Y siempre esta población es la que sale más, más golpeada. Entonces sí es, sí es grave el aumento, porque es más atractivo para esa banda criminal. Entre más aumenta usted el impuesto, pues es mayor la ganancia. Ellos tienen más de dónde, tienen más margen de corrupción, de compra, de todo. Sí. Ellos van, tienen ese, ese mismo margen. Y siempre será más atractivo el menor precio. Vamos con un cuarto... Un cu cuarto tema, un cuarto mito que hemos eh, planteado aquí en este, en este foro. El sistema de salud se negocia con el aumento abrupto del impuesto al consumo, del impoconsumo. Doctor eh, Juan, ¿cómo hacer para financiar el sector salud y no depender simplemente de impuestos al vicio? A ver, parte de los impuestos que se cobran al cigarrillo y a todos los vicios en general van al sector salud. Pero esa es una plata muy pequeña dentro del total. Ahora que estamos en esa discusión, el presupuesto del sector salud en Colombia debe estar entre los 80 y 90 billones de pesos. Aquí estamos hablando de un billón de pesos, o sea, que estamos hablando del 1% de los, Entonces, por aquí no es el camino. Se puede mejorar, pero se hace por relaciones, por condiciones de salud que no queremos que la gente fume mucho, que no haya vicio, que no haya problemas en la salud, por esa razón, pero no tanto por, por, por, un, por, un, sistema, por un problema fiscal. Está bien que esos recursos vayan, vayan a, a los departamentos, vayan a los municipios, pero eso compensa parcialmente el costo de los vicios. ¿Habría que pensar en otras fórmulas? Otras fórmulas totalmente distintas, hay que cambiar la manera, pero, pero esta, esta ayuda y colabora, pero su, su colaboración es pequeña, esa es la realidad. Doctor Jorge. Uno, vicio va a haber y ya están llegando otros y estamos hablando de legalizar drogas y no sé qué, y todo eso cobra el impuesto, y mándelo para la salud y está bien. Sobre el tema de salud y la financiación, eh, el problema viene por otro lado completamente desde mi perspectiva. Y es que en este país el 58% de la población es informal, es decir, no paga eh, salud, entre otras cosas. Entonces, nosotros tenemos que es un 40 por 45% de la, de la base de trabajadores, de trabajadores, no de población, ¿sí? que sostiene la salud de, de, pues del resto. ¿no? Entonces, si uno dice, ¿cómo vamos a trabajar el tema de salud a largo plazo? Pues el, el problema estructural de esta economía es informalidad y chéverísimo que hagamos otro debate Larguísimo sobre eso. Pero en, en temas de lo, digamos, de, de, de lo que pega aquí, ¿no? yo creo que, que, que el cigarrillo se va a sustituir por otras cosas, lo están sustituyendo por otras cosas que son vicios igual y lo que pasa es que hay que ponerle impuestos a eso. ¿sí? Lo que pasa es que el Estado tiene que reconocer que infortunadamente somos incapaces de cerrar la dichosa frontera. Lo hemos sido sí. por 200 años. Sí. Eh, eh, pues, sí no. Entonces, eh, ¿cómo trabajamos en eso? Esa es la, esa es la gran pregunta. ¿Cómo estamos...? digamos más o menos yo creo que todos aquí que son expertos han visto cómo funciona el digamos el dibujito es? De, de cómo funciona el contrabando cómo lidiamos con eso legalmente ese es, pues eso es sobre todo sobre importante. todo doctor tovar porque porque estamos hablando de una industria legal digamos, claro es una, los cigarrillos es una es una industria legal no es una industria ilegal que sería mucho más complicado entonces contrabandear cigarrillos es más fácil que contrabandear drogas qué sé yo eh, y yo creo que usted ha dado en el punto, y tal vez lo mencionó el, el director, y es, y es cómo cerrarle la brecha al contrabando. Yo creo que ahí, ahí, ahí está buena parte de la solución. ¿Por qué eso es tan difícil, creen ustedes? ¿Por qué, están, por qué llevamos 200 años con ese, con ese problema, pero cada vez sentimos que se, se complejiza cada vez más? ¿Es un tema de corrupción? ¿Es un tema de falta de autoridad? ¿Es un problema de, de, de tomarse en serio ese tema? O, ¿O qué creen ustedes que puede ser? Yo lo voy a... a solo el contrabando es tan grave que usted lo acaba de mencionar. Es grave el contrabando con productos lícitos, ilegales. El problema más grave que tener la frontera en Cúcuta, norte de Santander, con San Antonio, con Ureña, con Puerto Santander, es que se repartían diariamente quién más administraba la frontera para llevar alimentos desde Colombia, vía paso fronterizo por norte de Santander a Venezuela, con rentas de pago de quien manejaba la trocha y el río y eso ese día, en más de 80 millones de pesos diarios. Calcule esa cifra nada más, solo para pasar no, alimentos, no. víveres y enseres que necesitaban del, del, del otro lado de nuestro país, de nuestra frontera. Son legales cuando, cuando Venezuela tenía unos muy buenos precios, pues desde aquí también siempre existía, cuando hablaban del, del, del Bolívar a 14, a 20 pesos, todo lo que se sacaba eh, ilegalmente, de productos legales, ilícitos, sin pago de impuestos allí. Y lo mismo ocurrió con el contrabando cuando el Bolívar cae, el contrabando de semovientes. Entonces tuvimos un país desertificado por el tema del brote de aftosa. Entonces tuvimos restringidas las exportaciones de ganado por tener ese brote de aftosa, porque es que también aquí el contrabando no solamente es el daño al quien lo está consumiendo, sino también todas las medidas sí. fitosanitarias que se tiene alrededor, por citar solo esa. El tema, del, el tema del, del, del, del ganado, el café, cuando se utilizaban cafés pasillas o cafés robustas para mezclarlos con cafés excelsos colombianos y demás que hay una, eso ya ha habido evolución, había hasta una práctica hoy que también lo, lo permiten. Entonces imagínense a la inversa con sí. el cigarrillo que adicional, conexo al narcotráfico, es mucho más grave aún que ya está demostrado y que ya no es una falacia, sino que ya hoy la Fiscalía, ya las agencias internacionales tienen esa conexividad del contrabando, especialmente el cigarrillo con delitos al narcotráfico. Bueno, pues ha sido realmente un placer escuchar a estos expertos en un tema tan, tan, tan crítico. Vean ustedes el impacto que un tema que está lleno de mitos sobre, sobre, sobre el cigarrillo y lo que se discute hoy en el Congreso con la reforma tributaria. Mire usted todas las implicaciones que puede llegar a tener. Tenemos estudios, eh, eh, que corroboran mucho de esto. Te, todavía quedan muchas preguntas eh, eh, pendientes porque eh, hay un amplio sector que está promoviendo que se tripliquen los impuestos a estos vicios, digámoslo así, eh, porque de esa manera se disminuye el consumo. Esa es, esa es una posición que se está frenando. Y hay otros que pretenden ser un poco más moderados y como me quedan cinco minutos exactamente, yo les voy a dejar... Eh, un minutico casi que a cada uno, un minuto por favor, para una conclusión final alrededor de la pregunta con la que comenzamos, Martín, eh, doctor Tobar y demás. Y es, ¿cómo los departamentos pueden hacer frente a esa disyuntiva entre combatir, entre combatir eh, eh, el consumo y promover a su vez eh, el, eh, el consumo de cigarrillos eh, para la salud? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo salimos de ese enredo, doctor Juan? Pues ese es el trabajo que hacen todos los días en la Federación. Aquí hay un grupo de personas que trabaja todo el día para, para, para con, combatir el, el contrabando. Trabajan con la polfa, como lo mencionó el director. Los estudios. Entonces, sí, estudios y además operativos y además eh, recuperaciones, además incautaciones. ¿Que, que han dado algo de resultados. Claro, han dado ¿no? resultados. Yo quedé sorprendido cuando en Bogotá hace dos años y medio, dos, dos años, unos, unos, unos, unos una, unas furgonetas gigantes llenas de cigarrillo. Y después entendí que es que ese cigarrillo lo acumulan en Bogotá y lo reparten en el resto de departamentos vecinos ah. a Bogotá. Entonces Bogotá consume contrabando, pero además es el centro de acopio y distribución de contrabando. Sí. Entonces yo dije, no, esto ya no, ya no pasamos de unas cajetillas, sino estamos pasando ya de lo que dice el buques, containers, furgones que están viendo de ahí. Entonces la pelea es muy compleja porque además el contrabando y la sí. legalidad no es solo en cigarrillos, sino en el amplio... En el amplio número de, de bienes que están grabados con impuestos y que lo que estamos haciendo es de pronto alimentar el bolsillo, facilitándole la tarea a los ilegales al, al permitir lavar esas cosas, porque muy es bien. muy difícil controlar. Martín. Pues, según la evidencia, eh, hay que seguir trabajando más es con el consumidor frente a las consecuencias que tiene el cigarrillo, más no aumentando impuestos, porque ya está comprobado que el aumento de impuestos trajo mayor ilegalidad y no trajo menos consumo. Entonces, si, si el cigarrillo ilegal sigue existiendo en las tiendas, la gente lo consigue y vale a la mitad, no queda de otra que si no hay cómo atacar ese problema definitivamente, uh -huh. hay que trabajar en concientización. Muy bien. Y según aquí está revisando algunas cifras, no tengo porcentajes exactos, pero sí le puedo asegurar que en términos de consumo fue más efectiva la medida que se tomó en algún momento de prohibir a la gente fumar en algunos sitios que el aumento del impuesto. Muy bien. ¿Cuántos fumadores hay en Colombia? Eh, ¿Tres? ¿Cuatro? 6 más o menos, se calcula que sí, eh, más o menos el 10% de la población mayor de 18. La encuesta del DANE habla del 6%. Muy bien. Profesor tuar su conclusión. Eh, efectivamente creo que hay dos cosas. Uno, el vicio existe, va a existir, y tenerlo ilegal genera una serie de mafias que en este país las hemos vivido. Eh, el vicio hay que tasarlo, tiene que pagar por ser vicioso. Pero el vicio tiene unos costos de salud. Entonces, por otro lado, lo que, lo que hay que trabajar es en las campañas de incentivación, de, de, de, prevención. de difusión y de prevención de qué es lo que está pasando ahí. Porque es que, eh, digamos, yo la verdad no entiendo por qué la, la Federación de Departamentos tiene que estar preocupada por el contrabando. Y eso es un problema nacional, ¿sí? porque aquí el... el de pronto en licores, pero en, en, en cigarrillo el problema del contrabando entre departamentos o sea, no, no es eso, es un problema nacional. Entonces, a mí me sorprende que, que veo que dedica mucho de su tiempo al contrabando. Tienen otros problemas, ¿no? Eh, ¿Cómo lidiamos con eso? Creo que 100. es un poco eso bueno, lo, que, lo que me queda. Muy en la bien, cabeza. Catalina. Pues mi principal conclusión es que el consumo de tabaco y de nicotina, no solo a través de los cigarrillos tradicionales, sino de estas. Vapeadores nuevas modalidades llama, ¿no? que están surgiendo como los vapeadores, los sistemas de calentamiento de tabaco, son un problema no solo de salud pública, sino social ¿por qué? porque afectan no únicamente la salud del individuo que lo está consumiendo, sino la salud de las personas que lo rodean y además los sistemas sociales en los que nos estamos moviendo esa es la gran conclusión el eh, contrabando existe porque todo esto lo moviliza así que pues la lucha tiene que seguir siendo en contra del cigarrillo de donde provenga y desafortunadamente esto es bien complejo porque sí es un tema lícito, pero cualquier modalidad que exista para consumir ese tipo de vicios sigue siendo un sí. problema y debemos trabajarlo con educación, de, con comunicación, la presencia de medios de comunicación hablando del tema y diciendo que no está bien, es importante, con cambio social de cerrar las puertas y cerrar la normalización de estos consumos y obviamente pues de la mano, tristemente, sí. seguir trabajando contra el contrabando, contra las industrias que lo siguen promoviendo y, y movilizar de una vez el cambio buscando cerrar puertas a cualquiera que sea la nueva forma que llegue. Juan, ¿te quiere agregar algo? No, una cosa que tiene que ver con lo que, con lo que dice Catalina. Hemos hablado del cigarrillo tradicional, pero aquí hay otro mercado nuevo que está creciendo mucho, que es el de los vapeadores, el de los, el, de los, el de los cigarrillos electrónicos. Hicimos un estudio precisamente para la federación, en el que se demostró que ese sector en Colombia no está regulado, no. que en la mayoría de los países sí está regulado. Y lo peor que le puede pasar a una sociedad es tener un vicio que no esté regulado. Entonces tiene que estar regulado con las reglas del juego de cómo se vende, quién se vende, con, dónde, con, dónde se consume, cómo se consuma. Y además tiene que pagar impuestos. ¿Y vapeadores es un vicio, no? Claro que es un vicio, claro que es un vicio. Es que es el nuevo cigarrillo el nuevo y la cigarrillo. industria lo está moviendo. Hay movilizando otro mito así. que dicen que no, que eso no es tan malo. No, pues, no, no la, la, la, la, evidencia, la evidencia en salud sí. dice que cada vez eh, que sí hay efecto. Muy bien. Y es peor. El efecto de los cigarrillos electrónicos y los vapeadores es incluso peor que el del cigarrillo tradicional. Doctor Tavera, cierre usted. Resto no, muchas gracias, qué importante compartir. Definitivamente los departamentos tendrán que cambiar sus, sus finanzas y sus ingresos. Y eso tiene que ver con esa arquitectura. Aquí, efectivamente, profesor, hay una subdirección encargada, que es la doctora Michelle Figueroa, frente al tema de la lucha contra el bando y la policía fiscal y demás. Pero aquí todos los días trabajamos con fedesarrollo entonces, ¿cómo aumentamos el sistema general de participaciones? Porque, a diferencia de eso, ¿por qué tenemos que luchar por lo poco que tenemos? Porque hace más de una década, el, la transferencia al sistema general de participaciones superaba el 40%, hoy estamos en el 24%, entonces ha decrecido en de una década. Y cada vez menos los departamentos reciben ingresos, pero la carga de atención es mayor y el reclamo de la ciudadanía es mayor, porque ¿cuál es la razón de, de, de ser de las entidades territoriales? Prestar bienes y servicios, atender a su comunidad, y a su población. Y tenemos que garantizar ese orden. Y efectivamente, el orden económico y la seguridad nacional es un tema de la nación. Y ahí comparto con usted, profe, que debían estar en más casos. Como es lo que tenemos hoy, tenemos que seguir luchando con esas dificultades, esas realidades que tenemos, tenemos que atacar con mayor contundencia el contrabando. Antes era visto como un delito menor, de hecho, para poder hacer procesos penales tenía que aumentar los 50 salarios mínimos legales, entonces casi que es, yo llevo 49 y no pues llevo distintos cargamentos que no superen los 50 y no tengo ningún problema, Ahí sí. que termina siendo contravención. Tenemos que seguirlo fortaleciendo, aumentar esas transferencias a los departamentos y coincidimos plenamente. Es un tema de concientización, es un tema de cultura, es un tema de educación, es un tema de promoción, es un tema de prevención y es un tema de querernos porque es un tema de hábitos de vida y es lo que tenemos que proteger. elementos de discusión, de debate, eso fue lo que quisimos dejar planteado aquí para, para alimentar eh, también la discusión en el Congreso frente al torno, eh, en torno a la, al tema de la reforma tributaria. Muchísimas gracias. Doctor Didier, muchísimas gracias a todos ustedes los que nos acompañaron y por supuesto a mis panelistas, paneles, panelistas de lujo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.